tener brazos grandes y fuertes involucra enfocarse en los bíceps tríceps y deltoides en este video te mostraré 5 ejercicios para bíceps que son muy requeridos empecemos 1 curl de bíceps alternos con supinación para hacer este ejercicio siéntate en un banco con una mancuerna en cada mano cogidas en semipronación con las palmas hacia el cuerpo Inspirar y flexionar los codos efectuando una rotación extrema de la muñeca, antes que los antebrazos alcancen la horizontal. Finalizar la flexión elevando los codos, expirar al final del movimiento. A nivel biomecánico, este ejercicio permite que el bíceps realice completamente su función. Este músculo es flexor y antepulsor, y sobre todo el supinador más potente. 2. Curl de bíceps concentrado con apoyo en el muslo. Para hacer este ejercicio de bíceps, siéntate en un banco con una mancuerna en la mano, cogida en supinación y el codo apoyado en la cara interna del muslo. Inspirar y efectuar una flexión de codo llevando el antebrazo hacia arriba, expirar al final del movimiento. El curl de bíceps concentrado con apoyo en el muslo, es un ejercicio de pesas que realiza un aislamiento que permite un control total del movimiento en velocidad, amplitud y rectitud los músculos que se trabajan principalmente son el bíceps y brachial anterior 3 curl de bíceps alterno tipo martillo es uno de los mejores ejercicios para desarrollar y trabajar el supinador largo también entran en juego otros músculos que se desarrollan con este ejercicio el bíceps el brachial anterior y aunque en menor medida el primer y el segundo radiales para hacer este ejercicio, debes sentarte o hacerlo de pie, coge la mancuerna en la posición de semipronación, es decir, con las palmas de las manos mirando hacia el muslo, lleva las pesas hasta el hombro, flexionando el codo, solo los antebrazos deben moverse, al final del ejercicio. Para obtener una mayor ganancia muscular, realiza el descenso en forma lenta y controlada. 4. Curl de bíceps con barra. Para hacer este ejercicio ponte de pie con la espalda recta, agarra la barra con las dos manos en supinación, con las palmas mirando hacia arriba, con una separación ligeramente mayor al ancho de los hombros. Inspirar y flexionar los codos llevando la barra hacia tus hombros, procurando no flexionar el busto, para evitar esto debes realizar una contracción isométrica, sin desplazamiento, de los músculos glúteos, abdominales y espinales. Termina el movimiento expirando. Pon mucho cuidado en mantener los abdominales contraídos, para evitar lesiones en la espalda. Este ejercicio es uno de los mejores ejercicios para brazos y en concreto para bíceps, especialmente para ganar volumen. Consejos Para entrenar con mayor intensidad la porción corta del bíceps, separa más las manos. Para entrenar la porción larga del bíceps, junta más las manos. Elevando los codos al final del ejercicio, se contraerá el bíceps y trabajará el deltoides anterior. Puedes apoyarte contra la pared para mantener la espalda recta. Cuanto más se separen los brazos, más trabaja la porción corta del bíceps. 5. Curl de bíceps en banco predicador. No hay duda de que el curl de bíceps en banco predicador, es uno de los mejores ejercicios para concentrar el bíceps, se le llama así por la postura parecida a la posición de oración. Puedes hacer el curl de bíceps en banco predicador con los dos brazos al mismo tiempo, o con un solo brazo para lograr un mayor aislamiento. Para realizar este ejercicio debes sentarte, ligeramente inclinado hacia el frente, coge la barra con las manos en supinación, esto es con las palmas mirando hacia arriba, para este ejercicio se suele usar la barra Z. Desde esta posición y con los codos apoyados en el pupitre o banco, lleva los antebrazos desde la posición inicial en la que están estirados, hacia arriba mientras retienes el aire, suelta el aire al finalizar el movimiento. Es imposible hacer trampas o desviaciones del ejercicio por la posición sobre el banco, por lo que el bíceps brachial queda perfectamente aislado. Los músculos que más se trabajan son el braquial anterior, el supinador largo y el pronador redondo, estos dos últimos mucho menos que el braquial anterior.